de los periodistas, las periodistas esta situación no es nueva hay un, hay un libro que salió este año muy bueno, se llama este, eh, ay, no me a, eh, eh, Cazadores de Noticias de Fernández creo que se llama el apellido eh, que es la historia del periodismo argentino, de, 18, de 1810 a la actualidad eh, el sector periodístico en Argentina está en crisis desde 1810 hasta la actualidad los trabajadores de prensa estamos como, como el Tuscan desde 1900 hasta la actualidad o sea, nunca estuvimos bien nosotros. En el único periodo en que estuvimos medianamente bien fue entre el 43 y el 47, donde el gobierno de general Perón este, primero un decreto y después la ley sancionó el estatuto del periodista. Después, obviamente, a pesar de eso y a pesar de que las condiciones salariales eran buenas en esa, en esa época, digamos, existían presiones y, y, y, y diversas metodologías de, de censura que aplicaba el gobierno peronista, ¿no? Pero, digamos, en líneas generales, Económicamente los periodistas nunca estuvimos bien en nuestros 200 años de historia como país Y a nivel mundial la relación no es, mucho, no es muy distinta En algunos países está mejor, en otros países está peor eh, Pero en líneas generales todos sufrimos más o menos las mismas situaciones de inequidad Hoy, eh, digamos, si tuviéramos que hacer ya un, un balance de... Eh del 2021, digamos, de las negociaciones que vienen, en qué punto estamos parados digamos, hacen esta eh, manifestación esta visibilización, ahora viene una medida nacional este, y, y cómo queda la, la, la relación bastante mal, nosotros este martes hacemos un paro nacional de prensa el tercero que hacemos este año eh, es un paro, son paros históricos porque nunca en los últimos 30 años en la federación se habían hecho paros nacionales de prensa eh, este año, este paro va a cobrar mucho más fuerza de los que tuvieron los dos anteriores La gente está muy enojada Y la situación con la cámara por ahora está en una situación de stand-by Nosotros el miércoles tenemos, este miércoles tenemos una audiencia con la cámara Y con los representantes empresariales de la cámara Porque está nosotros simplemente nos, nos reunimos con un paritario que es un empleado eh, Y vamos a ver cómo quedamos, dependiendo de la fuerza que tengamos en el paro vamos a ver qué instancia tenemos. ¿Cómo sería un paro? digamos ¿Directamente no se publica, no se firma? Eh, en líneas generales un paro es eso, no se publica, o por ah. lo menos los trabajadores que se vienen de paro no publican una noticia. Eso no significa que los diarios o los portales no salgan, porque en líneas generales los jefes no paran, entonces el diario sale. Pero uno se da cuenta porque las noticias en los portales eh, circulan mucho menos, están mucho más tiempo en, en la cabecera, y porque los diarios muchas veces suelen tener... Eh, Noticias viejas, noticias repetidas Copian y pegan las gacetillas Y uno se da cuenta de eso De hecho, el último paro que se hizo acá en Neuquén Que fue en, en el mes de marzo eh, Perdón, de mayo eh, Uno de los diarios salió con Errores de diseño O sea, notas que tendrían que haber una nota y no había nada Había un texto de relleno Como se llama eh, Y eso es porque un diario que se hace con 60 personas Ese día se hizo con 20 O con 10, o con 5 eh, sí, se pueden cubrir las cosas, sí, claro que se pueden cubrir las cosas Pero no es lo mismo la calidad, no es lo mismo el, el, el, el nivel de contenidos No es lo la información que se puede plantear. ¿La pauta ahí. estatal el, para los dos diarios es lo mismo, digamos? No, eh... no, pero, no, no la tengo clara la pauta estatal eh, A pesar de que nosotros... Termino, hacemos... pará, termino la pregunta eh, Me refiero, ¿es super gravitante? Sí. ¿Dependen de eso para...? No, no dependen de eso, pero sí es gravitante eh, a ver, tengamos en cuenta que los dos Los dos diarios son medios hegemónicos Acá en la región Claro. ¿sí? Eh, entonces con lo igual el, el porcentaje de la torta de la pauta Que se llevan a nivel local, a nivel provincial Y a nivel nacional Para esta región es la más importante Son las más importantes ¿no? Eh, los dos diarios reciben pauta del gobierno de la ciudad de Neuquén Los dos diarios reciben pauta Del gobierno de la provincia de Neuquén y de Río ¿no? Negro los dos, los dos diarios reciben pauta del gobierno nacional Los dos diarios en mayor o menor medida, reciben pautas de municipios cercanos, no, Custralcó, que ponen y los y Roca, que ponen claro. en la mañana de Neuquén. Eh... Y las campañas, ¿no? Que ahora las campañas que no están campañas regular... este, y demás. Hay campañas que son, que son gratis, que no salen en los medios gráficos y usan la, la, la radio y la televisión, pero en la gráfica ponen plata. Y hay campañas locales que tienen que poner plata sí o sí. Eh... Y las empresas, digamos, han encontrado distintas vetas en este caso, los dos diarios tienen como una de las betas fundamentales, el, el universo agro, este, agrícola y el universo energético. Y las empresas energéticas ponen mucha plata. Eh, digo, nosotros hablamos con las dos empresas respecto a esta situación, que tenemos salarial, esta diferencia que tenemos salarial. Y ninguna de las dos nos dijo, a ver, es una diferencia insalvable. Es para la pauta salarial que tienen ellos... Para, para los ingresos que tienen ellos es una pauta es un, es un incremento salarial que se puede cumplir. En otro diario, un poco más chico, que es el Noticias de la Costa de la ciudad de Viedma eh, el, el, el gerente digamos, dice la misma pregunta: el gerente dice, mira, se me complica, pero ni es inviable ni es imposible. Digamos, tendré que hacer alguna algún dibujo financiero para poder cumplirla, pero no mucho más que eso. Pero, si ese diario puede, imagínate un. Entonces tenemos, eh, lo más precarizado sigue siendo las radios locales Claramente. Los diarios tienen capacidad de suplir esa precarización Pero van a negociar cualquier cosa para no suplirla ¿Y la televisión? La televisión acá en la región no tenemos mucho Tenemos Canal 7, RTN, que tienen sus propios convenios Que también.. A ver, podemos discutir si deberían estar mejor Si deberían tener más personal, si deberían tener eh, otro tipo de producción de contenido Está fantástico esa discusión Pero bueno, es lo que hay Y digamos, el Canal 7 cobran sueldo, están conveniados Están en regla, lo mismo que en el RTN Que es de la provincia de Neuquén, Radio y Televisión del Neuquén digamos, En el caso de RTN En realidad ellos son trabajadores del Estado Entonces tienen pauta por el... Eh, perdón, pauta el, la, el convenio laboral es de laburante del Estado Claro, tienen un convenio especial De prensa, pero eh, a través de ATA A través de trabajadores del Estado Y, R y Canal 7